Hola, ¿qué tal? Si estás viendo este video, es porque has escuchado de Booklic, la primera red de aprendizaje y conocimiento. Aquí haremos un breve recorrido del demo de la plataforma. Verás cómo se genera comunidad alrededor del contenido y el conocimiento. ¡Empecemos! En Booklic entendemos que nuestro usuario disfruta de la personalización de contenidos con base en sus necesidades e intereses académicos. Es por esto que desde el momento cero, cada miembro de tu comunidad tiene un usuario precreado, autenticándose de forma segura con las credenciales institucionales y se encontrará con una herramienta que le hará recomendaciones a la medida. Para esto agregaremos una breve descripción en nuestro perfil de prueba. Escogeremos las áreas del conocimiento que más nos interesan y agregaremos temas puntuales que nos apasionan. Al ingresar, gozaremos de una plataforma que ha centralizado todos los recursos de la biblioteca en un solo canal y los dinamiza por medio de la comunidad. Tenemos al alcance millones de libros, revistas, artículos, videos y hasta podcasts, ya que además del material de biblioteca, hemos precargado contenidos de acceso abierto y a ellos se les suman los contenidos subidos por los usuarios. Entonces, ¿cómo consulto lo que necesito? De eso se encarga Buclic. En primer lugar está el perfil. Aquí aparece información como nuestro nombre, rol y foto de perfil. La mayoría de estos elementos podrán ser editados cuando queramos. El algoritmo de booklick entonces, utiliza los campos que hemos llenado para que sigamos y nos conectemos con personas cuyas lecturas y consultas nos pueden interesar. Puede ser porque estudiamos la misma carrera, pertenecemos a la misma institución educativa, son profesores destacados o compartimos intereses más allá de que estudiemos en distintos lugares. Y en complemento con las personas, Encontramos contenidos sobre las categorías que escogimos y una sección de lo que hemos abierto recientemente. Ahora, la columna izquierda del perfil es nuestro espacio para almacenar contenidos. Los documentos subidos, sin importar que el formato sea Word, PowerPoint, PDF o cualquiera, aparecerán en esta sección. ¿Qué sucede cuando necesitemos agrupar distintos contenidos de una temática puntual? Pues utilizamos las booklists. Imagina que eres un estudiante de administración de empresas como Abraham Cura, que es el perfil de este demo, y estamos cursando cálculo. Podemos entonces crear una booklist que nos permite consultar ágilmente los libros guía, nuestros apuntes e insumos que encontramos útiles para entender la materia. La lista puede ser pública y así ser vista por otros usuarios o solo para nosotros. Y por supuesto, podemos invitar a compañeros de la red a que colaboren y sumen sus contenidos a la lista. Organizamos los contenidos de las listas asignándolas por secciones o, entre comillas, sublistas. Para un docente, por ejemplo, esto significa libertad y dinamismo al crear una lista del curso y dividir las lecturas por semanas o por competencias del curso u otras. Mientras hicimos este ejercicio con nuestro perfil de Abraham, los demás usuarios en Booklink han hecho lo mismo. Y así vamos a crear redes de conocimiento. Tanto los perfiles como los contenidos y las bucles se relacionan en esta red. Por ejemplo, nuestra lista de cálculo puede ayudarle a alguien más, así que la puedo compartir enviando el enlace de la lista por cualquier canal, por medio de otras redes o el correo electrónico, y la más práctica, por mensaje directo en Booklink. Desde aquí nos vamos al Home. En el home aprovecharemos los beneficios de estar conectados en una red de conocimiento. En la columna izquierda aparece la actividad de la red. Podemos estar al tanto de lo que hacen las personas que seguimos, entendiendo la relevancia de los recursos que están refiriendo. La actividad nos permite ver nuestras interacciones, booklists y contenidos. Y al entender las temáticas y tendencias de la comunidad, nos da acceso al top de la semana. Entre más utilicemos BookClick, recibiremos sugerencias más precisas sobre personas y contenidos relevantes para nuestro proceso de aprendizaje. BookClick se encargará de hacernos llegar notificaciones para no perdernos de elementos valiosos. Gracias por acompañarnos en este recorrido.